Aplicación. Application. Application. Hacer copias de seguridad. Backup. Backup. Explorador. Browser. Browser. Calculadora. Calculator. Calculator. Teléfono celular. Cellphone. Cellphone. Sala de charla. Chat room. Chat room. Hacer clic. Click, click. Videoconferencia. Conference call. Conference call. Copia. Copy, copy. copy. Cable. Cord, cord. Base de datos. Database. Database. Ordenador de sobremesa. Desktop Computer. Desktop Computer. Unidad de disco. Disk Drive. Disk Drive comercio electrónico E-commerce E-commerce correo electrónico email email equipo hardware hardware auriculares Headphones. Headphones. Alta tecnología. High-tech. High-tech. Interface. Interface. Interface. Interface. Red interna. Intranet. Internet. Proveedor de Internet. ISP. ISP. Teclado. Keyboard. Keyboard. Conectarse. Logon. Logon ratón mouse mouse en línea online online sistema operativo os os busca personas Pager. Pager. Enchufar. Plug-in. Plug-in. Impresora. Printer. Printer. Programa. Program. Program. Satélite. Satellite. Satellite. Pantalla. Screen. Screen. Desplazarse. Scroll. Scroll. Motor de búsqueda. Search engine, search engine. Servidor. Server, server. Destructora de documentos. Shredder, shredder. Interruptor. Switch switch Tecnología Technology Technology Trabajar a distancia Telecommute Telecommute Conferencia por video Videoconference video conference, correo de voz, voicemail, voicemail, procesamiento de texto, word processing, word